Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a War Thunder, escenario, batalla del bosque de Hyurgan. Salimos desde la zona de la derecha, o sea de la zona este, Tanque de la US con un BR de 6.3. Y en esta ocasión me voy a aventurar, vamos a ver, hay tres zonitas, la zona A está Anormalmente lejos Para lo que suele estar La vela C Ahí están esto este es, un, este es uno rápido Esa marca no es buena Ahí lo tenemos Venga todo el mundo Ahí Rapidito Por la zona Como el 2S3M Venga otro más Ese es un Puma Todo el mundo Toda pastilla Por lo menos Yo y los dos compis Que tenemos por delante Que es un Un R3 Un Fiat Y un AVL Antiaéreo y tanque ligero. Bueno, vamos a intentar llegar a la zona A, que es una buena zona para desde ahí zurrarle a los colegas que aparezcan por la zona B encima. Tienes una buena referencia. Y venga, vamos rápido. Cuesta arriba. Venga, date prisa. Venga, mi compil R3. Ese ya está tomando la zona. Estupendo. Venga, ahí marcas tanque ligero. Venga, están prácticamente... Venga, estos dos cómplices están tomando... ¿eh? No voy a llegar ni de coña. Disparos por ahí. ¡Ah! Me acaban de zurrar. Venga, venga, estupendo. Ya, ya, no, ya sé que no voy a asomar ni el morro. Ojo, colega. Venga, tengo que reparar. ¡Oh! Se dispara unido de cerca. Pues me ha dado el cañón. Me la ha dejado por polvo, venga, 38, 37, 12. Mm, esos que me están ayudando a reparar. Bueno, mientras le pego un servido al café, cuidado, M4. A ese le han cogido subiendo. Mm, eso ha pasado cerca. Muchas gracias, compi. Me has ayudado a reparar. Ya te lo pagaré. Va, ese ha caído. Han tomado la zona P. Bah, ¿Qué es esto? oro que tengo uno por aquí cerca ¿Quién es? Quién, ¿Quién es? La marca está justo ahí Está demasiado cerca A ver, ¿Quién es ese tío? ¿Dónde estás? Ahí Ese es, el puma parece que es Me acaba de dar Me cojo el nudo Venga, se le han, se le han zurrado, menos mal le Me han zurrado, venga, escóndete por aquí abajo Cuidado que estamos en mal sitio Muy visibles Venga, escóndete, compito también Va, demasiado tarde demasiado tarde venga, los disparos vienen de aquella parte entre C y B gente ahí escondida la zona la hemos tomado el AV le ha sobrevivido que se ve que está ahí en B2 pero el Fiat se ve que no venga, a ver vamos a echar un vistacillo el problema de aquí del 2S3M es que con cargas huecas, con hit, como llevo aquí. Ya sabéis que cualquier objetillo, cualquier cosa que toquéis estalla, estalla la carga. Y no es efectivo. Me pasa como a los misiles. Lo mismo. Un proyectil perforante no tienes ese problema. Ya sabes que si tienes que reventar una pared o algo, pues la atraviesa. Es hierro contra hierro. Pero en este caso no. Así que tengo que andar... Tengo que buscar terreno o buscar un... Un, una visión, vamos a decir, de esta manera, así que sea bastante despejada. Que no tenga objetos por delante que puedan. con los que puedan bien. todavía de tropezar. Y eso iba a decir: si tiro el árbol, ya me delato. Que los que pueda tropezar el proyectil, ya sabes que ahí es donde va a estallar. Se va a quedar a mitad de camino. Venga, el disparo está justo ahí. Venga, ahí ahí es donde está el tema. Pues nada, ha sido una, una mala idea venir a por con este bicho. Venga, esa marca, para ahí posiblemente estén. En... Explosión. Venga, otro sorbito de café. Por lo menos aguanto ah, 600, puede ser. Ay, qué bueno está el café Venga, así puedo ver y no me ven. Eh, ¿Qué es eso? Un Panther. Venga, está el tío de lateral, nada la Nada Tenía la montaña delante Imposible, ¿verdad? era un buen momento para Bueno, si es que prácticamente Ha pasado de un edificio a otro Y va a ser muy difícil pillarlo justo Estaba perfecto de lateral, venga Auténtica depresión de los tanques rusos Yo sí que voy a coger una depresión Un bicho de esto Si me pasa esto Nada Tienes que que exponer, de lateral buscar la inclinación, así que nada venga, delante de esta piedra, venga el enemigo está capturando la zona, cojonudo bien venga, el AVL está ahí venga, ese avioncito por ahí planeando pero vamos a hacer la aviación, a la lata se acabó vamos, en, vamos, nos van a freír como siempre, eh, ¿qué es eso? ahí, perfecto, impacto eso parecía que era un cazacarros si le dado en el lateral Lo tendría que haber reventado Bueno Venga, el Panther está por ahí Ahí eh, hay más disparos Ahí está el amiguete Este me tiene cachado Ahí está, venga, esa marca Los cuadrantes y pico dos. Nada Nada, maldita depresión Fuego artillería Venga, el lateral eso es un Tiger Ah, he pasado de largo Ah, oh, le he dado pues por arriba Nada, este me tiene enfilado Encima fallo, venga, dos, tres Madre mía, cuántos hay ahí Dos, tres tíos, venga Uy, casi me da, venga, vamos, vamos Ay, no estoy recargado Mierda ¿Por qué no me fijaría yo? Si estaba recargado, venga, ahí tengo a tres pollos Venga, hay un panter correcto El cazacarras de antes Venga, con cual salimos. Y ese 2... No. Venga, T-3400. Venga, va, es un tanque medio. Carga en menos de 13 segundos. 13 segundos, por ahí, por ahí. Artillería. Y proyectiles perforantes. Venga, estuca. Ahí está. Nada, hijo, te pasaste. Se te fue el cálculo. Nada, ahí se tiró de cabeza. Bombardero, un picado. Nunca mejor dicho. Venga, vamos a ir por la zona de la izquierda de la zona B. Que esto te tenemos a más compis. La zona se está llenando ya de camperitos. Y la zona B es la que hay que tomar. Ahora mismo, mi. Venga impacto perfecto. Esa artillería está haciendo su efecto. La venga zona B. Dos carros medios a la prioridad. La zona C está tomada. Esperemos que no la perdamos o por lo menos intenta mantenerla. Venga vamos despacito por la derecha. Carros medios. Venga, despacito Cafelito ¿Qué es esto? Cazarros Venga, impacto Venga, no me jodas, eso es una tasardina venga Por Dios, si lo no tenía que haber reventado Venga, ¿quién me dispara desde allí? Desde la derecha Pues ha sido una suerte Venga, otro disparo más, Uf, el tío casi me da Ayuda eh. por matar al amigo, o sea, de la artillería, ¿no? A ver, a ver, a ver, rápido, rápido Venga, me están filando, me están filando Venga, venga, venga, venga, venga Ah, qué chorra Super chorra Joder, si, si es que Yo no sé que el cañón con el que tiene este Como cojones No me ha reventado Bueno pues yo no he fallado Pero es que este bicho Madre mía Puf, No sé Bueno, vamos a decir que hemos tenido suerte O el ángulo nos ha acompañado Bueno, la zona de la han tomado los compis Vamos a ver, venga Tanque pesado ahí delante de la zona P Venga, hay camperitos Venga por ahí por ahí yo que sé avióncito el, el aire así y 15 venga muy bien muy bien pero para un avión nuestro que veo veo a tres enemigos venga vamos a tirar humo vamos a camuflarnos ese colega me tiene enfilado y como no podemos tirar los botes de humo hacia adelante los solamente los dejamos caer pues lo dejamos caer, hacemos que el humo haga un poquito su efecto Y en cuanto podemos, podamos Cruzamos rapidito Venga, vamos, venga, venga, venga este humo tiene que servir Ahí está, perfecto, hemos pasado Por ahora Venga, despacito de 4 Ahí, esa marca está justo ahí Venga, de 34 Despacito Estamos aquí prácticamente bueno, La verdad es que estoy confiando demasiado en la parte izquierda Por la parte derecha, por donde está llegando casi todo Pero bueno, pues se me, como se me conecta alguno por la izquierda, pues voy frito A ver, ahí está Ahí parece que hay dos, pesado y medio, juntitos Venga, vamos a aprovechar aquí las ramitas El... Venga, es un cadáver Pero venga, tiene que estar por aquí el tío si es que... Ahí está el humo rojo ¿eh? Hombre, ahí está el colega Un Vale, No me ha visto Venga, vamos a ver qué pasa, venga, de lateral Bien, así, estupendo Pensé que me había visto Joder, pues no sé cómo no me ha visto el tío Bien, bien, bien pues ese es tanque medio Ese no es tanque pesado Tanque pesado sí Venga, están tomando B El tanque pesado tiene que estar Ahí está Es un Tiger Tiger, Tiger Venga, marca Venga, el tío A ver, tiene que pasar por aquí 300 está bien Venga Venga, el humo precisamente Ahora con el humo no veo nada Va, ya pasó de largo Venga, un poco más atrás Ahí Bien, aquí sí Perfecto. Bien. Pesado y un medio. Ahí estamos. Venga, vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Pum, pum, pum, pum, pum. Venga, zona B. Hay que ir, hay que ir a tomarla. Si sí, o si sí, estamos ahí a 160 metros. Aquí ya te puedes salir por donde sea cualquiera. Venga, estoy solito. Aquí por la carretera. con saliendo del respawn y yo aquí solito. Vaya, ese bombazo cayó cerca. Ah, tiramos un mito Y otro sorbito de café. Ojo con los camperos. Venga, vamos, engancha remolque. Nada de enganchar remolque. ¡Ah! Demonio. Joder, macho. Lo tenía delante. ¿Cómo no me ha visto? Bueno, lo he visto yo antes que él. Venga, tomando B. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué es esto? ¡Ah! Venga, ¿qué es esto? Un celturio. Venga. Extintores, venga, por dónde, por dónde. Venga, nada, falla el tiro. Nada, fatal. La muerte. Buah, se acabó. Ese tiro lo fallé Hubiera fallado ese tiro, pues posiblemente hubiera tomado la zona B. Venga, pues hay que vengarse. Para eso vamos a usar el vengance. Qué pena. Joder, el T34 estaba llegando ya a los confines ahí de la zona B. Poco a poco. Venga, avioncitos. Ya está, venga, Lido por matar al enemigo. Venga, ese ha caído. Venga, otro avión. Planeando. Nada. Nada, seguimos. Venga, el fin, para, venga. Ráfaga Un avión me ha pasado por encima, el otro lo tengo justo ahí Dos Nada, a ver si le ponemos. Venga, se ve para espada. Este tampoco. Venga, venga, venga, venga, venga. Ald de quedar, hombre. Venga, este, cuidado. Ay. Corre, corre, corre, corre. Bah, no lleva nada. Por lo menos no lo ha soltado. Por lo menos no lo ha oído. Venga, oh, están tomando la zona C. Mal rollo. Venga, muchachos, vamos a tomar B. Venga, uno que cae. La zona C la perdemos. La zona A la hemos tomado y no me he dado ni cuenta. Pues vaya partida de locura. Ahí está. El cazacarros alemán. Con el que antes tuve tantas chorras. Sin embargo, con el Centurion ninguna. Demasiada suerte también a ese talla de frente venga, vamos pues ahí eh, ¿qué es eso? venga, ahí, perfecto venga, estupendo, ahí no fallas, profesional pues esta partida está venga, aviones, venga, vamos venga, venga mira ese que es bonito lo que está haciendo con el gruquito venga, pues a por la zona ¿ves? ya no nos podemos entretener y mirar demasiado hacia un lado hacia otro ya hay que tomar B. Como sea. Venga, cazacarros a la izquierda. Ah, venga, vamos a por B. La zona C, mis compis tomándola. Venga, vamos. El enemigo está recordando la zona B. Cazacarros. ¿Quién es, quién es, quién es, quién es? Ah. Tanque medio. Venga, el Panther. A ver, venga, vamos, vamos. Ahí, perfecto. Ahí está el IS-2. El rival. 6. Pero había un cazacarros por aquí Venga, ese tío ahí, ahí, ahí, disparan Venga Ese ha disparado Ese es el cazacarros posiblemente ¿No? Puede ser Cazacarros Bueno, el caso es que es otro No lo sé, ¿dónde está el tío? Venga, yo recargando Estupendo Venga, venga, recarga qué ese es un Tiger Un Tiger Venga, vamos, vamos, vamos Venga, impacto Venga, esa marca, vamos Venga, vamos Hacemos un cable Venga, bien bien, bien, bien, bien, bien Venga, venga, venga Estupendo Compis, qué tipo tarda el IS2 en recargar 27 segundos, 26. Esto más, bueno, tiene el caño roto, estupendo. Venga, este Fiat, venga, le podéis dar caña entre los dos. Venga, a no ser venga, vamos. Bien, estupendo, venga, por B. Muy bien, Compis, menos mal. Por lo menos lo habían roto el caño, y el tío ahora no puede hacer nada. Estupendo, venga, vamos a tomar la zona B. Bien, bien, bien, bien Muy bien Cojonudo, venga el loro venga, Están disparando desde ahí, de la derecha Hay un tanque pesado Tanque pesado, por ahí La marca es un tanque pesado Muy bien, toma la zona B Venga, vamos avanzando La ha destrozado, no la ha destrozado Sí, parece que sí. Ahí está. Muy bien. Eh, se disparó ¿De dónde ha venido? La marca. El avión marca por allí. Tanque medio. Bueno, si me pilla justo de espaldas, de culo, es mejor con él. Y se da vuelta muy bien los impactos. Aquí de espaldas. Ahí está destruido. Venga. ¿Esto qué es? Que nos está zurrando. Venga, están tomando cinco, nudo Vamos a ver quién Ah, ahí está Venga, venga, venga, venga, venga Ahí está Nada Si me pillas con la torreta así de lateral Joder, si hubiera seguido un poquito más Hacia arriba Bueno, hacia abajo en la calle No hubiera ido en línea recta, no hubieras pillado Venga, sacamos el otro IS-2 Pues la zona A está perdida Imposible que yo llegue con este bicho Es demasiado lento La zona C también Venga, salimos... 4, cinco compis aquí desde el respawn Y un tanque medio y entre B y C Nacho C está perdida, a ver la están tomando Pues venga, intenta ir a por C y nosotros vamos a por B lo que te la gana Pero bueno, si vas a por C mejor Parece que estás más cerca de C, parece Pues nada Mal rollo tiene esto Otro avión los aviones nos han hecho mucha pupa mucha pupa los aviones este escenario particularmente venga F5 donde veis por ahí abajo este escenario al tener la zona tan alejada es una es un caramelo para los tanques que son ligeros o los antiaéreos como el R3 la el AVL. Para tomar rápido y conquistar Estas zonas ya un poco más urbanas O en medio del pueblo Ya están hechas para tanques Medios pesados Hemos tenido suerte con el T-34 Esta partida parece que, que la vamos a perder Las tres zonas perdidas Venga, mi compañero del medio cae, se acabó ah, Si se hubiera hecho con B Alguna posibilidad tendríamos, pero nada No queda nada pestañita, una pestañita y vamos a caer ya, venga ese planea ese vuela abajo, vuela raso nada, el de un Panther, explosión Y esto se va a terminar pero ya joder, qué pena macho Ahí está, misión fallida Tercero en el equipo Seis objetivos terrestres destruidos y una zona zona por con, conquistada la zona B bueno, se ha salido la partida. Vamos a ver. Seis destruidos. Tres ayudas. Cinco críticos. Trece impactos. Una zona capturada. 94% actividad. Misión fallida en el bosque de Jürgen. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.